Y yo. Ah, sí, Amado, sí, me sí. pregunta la gente, ¿cómo no tú es que te haces con todos esos hombres? Yo no se imagina. Eh, lo que tú has aprendido con nosotros. Sí. Bueno, señores, cuando nos fuimos a la pausa decíamos que estaba con Dios. nosotros Alberto Jiménez. Es el, el representante de Pro Consumidor acá en, la, en San Francisco de Macorís con él vamos a conversar acerca de bueno, el tema del momento, el tema de la escasez. O supuesta, o inventada, o bueno, la escasez de mascarillas y de este producto que se utiliza para limpiarse las manos. Buenos días Alberto, ¿cómo estás? Buenos días, Amado. Casi, casi siempre me sale decirle profesor. No, dime profesor. Amado Me, me profesor. encanta que me digan profesor. Y a todo el estado de este programa, encantado de estar buen aquí día, con ustedes, de poder Buenos compartir me, y darle orientación más que, a la comunidad. Más que me digan sí. magistrado, que es un sello que se me ha quedado. Sí, sí, sí. <risa> Adelante, Alberto. Sí. Bueno, aquí estamos, ¿no? Presto días, para bien, compartir Alberto. con ustedes en cuanto a las inquietudes Alberto. que puedan tener sobre el tema. Sí, sí, como, sí Francis. Eh, para entrar en contexto, ProConsumidor es una entidad que como su nombre lo dice, propugna por, por, lo, por la defensa del consumidor. ¿Se activa por simple rumor o por una cuestión social que se identifique en un momento o por un afectado directamente un ciudadano? Es decir, ¿para qué? Bueno, activarse así, diríamos que como las demás instituciones, ProConsumidor es una institución que tiene una función constante y permanente. El activarse, pues obviamente cuando surge una necesidad, eh, una alarma que tenga que ver con lo que es la función que le establece la ley 358-05 a ProConsumidor, pues entonces en ese sentido hay que poner eso en primer plano y entonces enfocar todo el esfuerzo hacia ese sentido. La, la ley 358-05 y también la constitución en su artículo 53 que establece los derechos de los consumidores como fundamentales, pues es la guía de esta institución que opera Igual que la demás, más, o diríamos un poquito más, 24-7. si entramos en contexto de que ustedes como institución están facultados, que cuando se da una situación como la que estamos pas pa pasando ahora mismo con el coronavirus, que ya no hay mascarilla, que ustedes activan sin la necesidad de que alguien vaya y se acerque en principio por una afectación directa a mí, un ejemplo. Claro, porque la función nuestra es proteger los derechos de los consumidores. Y una función especial para eso o fundamental, uh -huh. es orientar a la gente en cuanto a lo que son sus derechos. Bien. Eso es fundamental que establece la Constitución en su artículo 53 y lo que establece la ley en su artículo 33, que establece nueve derechos, información, seguridad, este, además de, de eso, educación sobre lo que son sus prerrogativas Bien. para que puedan defenderla, es eh, supervisión. Por lo tanto, ProConsumidor está todos los días activado y en la calle. Aquí, por ejemplo, en San Francisco de Macorís, estamos en la calle Colón 72, ahí frente a Plaza Universo, eh, al lado de la Dida, donde estamos dando servicio constantemente de lunes a viernes, de 8 a 4 de la tarde en horario corrido. Alberto. Para cualquier asunto personal, pero para cualquier asunto colectivo también. Alberto, la ley 358-05 que tienes en tus manos establece que, como ya tú decías, eh, de manera correcta, ProConsumidor puede actuar de manera de, o sea, de oficio, no de tiene oficio. que tener necesariamente una denuncia. Ahora bien, nosotros eh, a través de este programa hemos dicho que hay establecimientos comerciales eh, de la región que se dan a la tarea de ponerte una oferta, eh, te dicen, mira, este, me pasó en varias ocasiones, especialmente con, con los juguetes, te ponen una muñeca que vale mil pesos y entonces eh, eh, el precio real de la muñeca es $1,500. Entonces te ponen en el stand, está antes $2,000 pesos, ahora es eh, un tanto por ciento de descuento en $1,500. Pero cuando tú haces la comparación de esa misma muñeca en otros establecimientos comerciales, resulta que el precio real es de $1,500 pesos. ustedes eh, ¿Persiguen ustedes esto? ¿Pudieras tú decirnos, eh, eh, por ejemplo, si ustedes han, han hecho algún tipo de levantamiento, si van de manera sorpresa a los establecimientos comerciales? Claro, como te digo, por ejemplo, de estas épocas especiales, el 14 de febrero, uh -huh. ProConsumidor estuvo eh, realizando una jornada constante de verificación de precios y de oferta. Y según los resultados, en el 83% de los casos, esas ofertas se cumplieron y hemos ido avanzando. Es una actividad que se hace todos los años. Pero además, para el consumidor, aunque hay que aclarar, y tal como decía la directora ejecutiva, Nina del Castillo, no es control de precios. Control de precios no existe porque fue derogado por esta ley. Mm. Ya los sí, estados correcto. no controlan los mm. precios. Right. Ahora bien, sí, buscamos las informaciones para tratar de que los intereses de los consumidores sean protegidos. Por ejemplo, se levantan... Eh, se hacen informes sobre precios de los principales productos quincenal y mensual. Aquí, por ejemplo, en San Francisco de Macorís, cada 15 días el personal de ProConsumidor se va, por ejemplo, a las farmacias a ver cuáles son los precios de los principales productos con una lista que contempla más de 90 medicamentos, igual en las ferreterías, para subirlo eso en la página de ProConsumidor y que los ciudadanos, al momento de comprar, antes puedan entrar a la página y verificar los precios, porque eso sí podemos hacer, para ver dónde está más barato, porque una, es algo fundamental, los ciudadanos vamos a comprar y no vamos directamente, bueno, por, no, por lo menos nosotros, eh, los hombres, las mujeres, yo veo que se pasan hasta una mañana entera o un día visitando tiendas y comparando sí, precios, sí. son en eso más, más como más conscientes, nosotros no. Yo voy a comprar en el primer lugar, pero lo ideal es que usted verifique el precio, Verifique marca eh, y verifique todo lo necesario para saber dónde le conviene adquirir su, su producto. Porque esto es, es una uno de los principales de las principales violaciones a, a nuestro derecho, lo que es la publicidad engañosa. Sí. Nos hey, Alberto, ofertan una cosa y luego el precio es distinto. Alberto, tú vas a echar gas y te estafan. Tú vas a echar gasolina y te estafan. Tú vas a comprar cualquier cosa y tú no sientes confianza con, con respecto a los precios. En este caso de la especulación en momentos de escasez que tienden a ser muy, muy especuladores. ¿Pero el consumidor puede cerrar estos negocios hizo facto? Bueno, la, el cierre eh, la ley lo observa como una medida cautelar provisional. El cierre provisional hasta tanto se resuelva la situación que determinó o ameritó el cierre y de hecho se han cerrado en todas partes del país, ustedes lo han visto. Ahora, tan pronto esa situación se resuelve, pues la institución está en la obligación de reabrir. Ahora, el cierre definitivo tiene que ser una decisión de los tribunales. Y déjame decirles sobre lo que decía ahorita la antigua para completar ahí. Nosotros recientemente recibimos una reclamación por 50 pesos. Un ciudadano que quiso hacer patria fue a un centro comercial, vio que estaba a un precio... En, en góndola cuando fue le cobraron otros 51 pesos de más y él exigió ahí le dijo el cajero que no podía que no se sentaba devolución de y él dijo y él fue a pro consumidor y por ese dinero se hizo una reclamación que es uno de los procesos que nosotros llevamos a cabo y representantes de, de ese proveedor tuvieron que ir a ProConsumidor y ahí mismo te devolvieron el dinero, porque no es una cuestión de dinero, es de derecho, de reclamarlo. No importa que sea un centavo, que sea un peso. Si usted ve, por ejemplo, sucede constantemente en la góndola un precio, pero cuando sí. tú vas a caja, realmente uno no se fija, le cobran otro. Entonces, obviamente ahí que están violando tus derechos exactamente, y tú puedes exigirlo. Vine. Además, perdón, además de este tipo de estafa, también está en la calidad del producto. que se dice? Que el producto es tal y el contenido es otro. También la, la, la calidad para, para la salud humana. ¿Entra también pro consumidor? Claro, la constitución, si revisamos el artículo 53, yo digo que ahí establece los tres derechos fundamentales de todo consumidor. El primero es la calidad. Calidad en el producto. Eso tiene que ver prácticamente con todo. El segundo es la información en la etiqueta del producto o eh, cualquier literatura asesoría. Tiene que estar los elementos que tú necesitas a la vista. A la vista no es posible que tú vas a comprar esa taza, no tenga el precio y tú tengas que ir a la caja a preguntar cuánto cuesta. Es una información fundamental que tú necesitas tener en el momento. ¿ve? Entonces, la constitución te establece calidad, información e indemnización Alberto, si pero tú ustedes sufres van cualquier per daño. Perdón, ustedes sí. van a los supermercados, a, a, los, a los centros comerciales a verificar que esto se haga. Por ejemplo, en el caso de acá de San Francisco, limitándonos acá. Claro, claro que sí. Okay. Eh, mira, en la, la parte de inspección en la institución uh -huh. funciona a través de un departamento que está en la sede. Okay. San Francisco de Macorís oh. no tiene inspectores ni las demás oficinas porque se ha querido mantener... Eh, si se quiere, eh, eh, la, la supervisión directa sobre Ahora los no inspectores. Por lo bus, que pasó ¿sí? en una ocasión, inspectores que están carnetizados y codificados, que tú puedes en cualquier momento coger su carnet, verificarlo en tu computadora y a través del, del sistema determinar si ese okay. es un, un inspector. Entonces, se hacen constantemente de oficio y también por denuncia. Por ejemplo, decimos a la gente, hay que denunciar, porque si en San Francisco de Macorís hay, por ejemplo, 10 denuncias sobre un caso X, por ejemplo, sobre, sobre producto vencido. Esas informaciones llegan a la institución a través del sistema que tenemos y entonces la institución puede venir por denuncia a ese lugar. Y, y lo ha hecho y ha, y ha sido exitoso, ha encontrado ese tipo de producto denunciado. Ahora, si no lo hace y en San Francisco, por ejemplo, no hay denuncia, pero en San Pedro de Macorís hay 50 denuncias, pues... Entonces, el equipo de inspectores va a priorizar a San Pedro de Macorís, para poner un ejemplo. Alberto, eh, a nivel de presupuesto, de personal, ¿tiene ProConsumidor la, la capacidad? Porque me parece, por ejemplo, fuera del aire le preguntaba a Alberto, por ejemplo, en febrero, para unas declaraciones que afectó uno de los comercios, eh, o de las empresas más bien eh, que tienen que ver con los moteles y demás, donde hablaba de la sanidad y demás en, en esa en esos hoteles, en los moteles, en las cabañas como le conocemos, pero solamente se hizo en Santo Domingo, nos decía. Entonces los demás pueblos. O sea, y lo otro es con el tema propio ahora del coronavirus y demás, ustedes han ido a inspeccionar de manera directa, han sancionado o han hecho que bajen los precios. ¿Cuál es la realidad en torno a esto? La, lo primero es ya atarábamos y decía la directora, uh -huh. la situación de los precios más es un elemento especulativo. Uh -huh. Que aquí está nuestro maestro, precisamente de derecho penal, es un tipo penal. Uh -huh. Por ahí 419, 420 del Código Penal Dominicano. Entonces, la institución que ha hecho en aras de proteger los consumidores, que hemos estado visitando la farmacia para solicitarle una lista de productos que yo tengo por acá, desde ayer empezamos a hacer ese trabajo en San Francisco de Macorís y estableciéndole un plazo en la comunicación de 24 horas. Okay, eso era lo que Para que ellos eh, emitan o envíen a un correo que tenemos ahí, pero que yo no lo traje porque son dos páginas. Esas informaciones y también las ofrezcan de manera física a las oficinas. Hoy ese plazo, escúchame Francis. Mm -hmm. De 24 horas se vence, empezamos ayer a eso de las 9 a trabajar ese asunto y ya deben empezar a fluir esas informaciones. Y la directora lo ha dicho, bueno, si se detecta que hay un elemento especulativo que parece que sí lo hay, aunque mi función no es prejuzgar, uh -huh, entonces uh -huh. la institución podrá actuar a través de los propios, las demás instituciones, el mismo ministerio público, que la entidad que debe entonces eh, velar por esto y, y salud pública. Acuérdate con el perdón, Francia, acuérdate que no a todos los comerciantes le llegó a las 9, y son 24 horas, habría que ver a qué hora. Exacto. A, la hora de la, la, la notificación, sí, sí. Empieza hoy, sí. Por sí, sí gracias son por la aclaración. estos profesores. No, de sí, sí. Mira. Un día franco. Por lo... No, pero a partir de la hora. Es 24 horas. Es hora a hora. hora a hora. Mira, Alberto, están eh, puedo, puedo entender y en la comprensión que tengo sobre comercio, que muchos indicarán que ellos de sus suplidores también recibieron un cambio de precios Porque es el caso que yo estuve consultando A un dueño de supermercado Dice, pedí tantas cajas de mascarilla A un precio Y cuando vine a hacer el pedido No solamente me bloquearon la cantidad Sino que me van a mandar menos Y a otro precio A partir de ahí ¿Cómo Resolucionar el conflicto Porque el suplidor Que creo que ustedes como pro consumidores Tienen que empezar en la cabeza El importador Porque cuando tú compras a un precio A 200 y lo vende Con tu beneficio Para comprar de nuevo Va a tener que buscar 300 pesos o 400 pesos Y eso va Entonces tú vas en pérdida bueno, así es. Y, y las mascarillas son más de China. Así es, fíjense. Sí. Que, Qué no, que nosotros recibimos denuncias. Nos han preguntado por WhatsApp. Eh, nosotros recibimos denuncia el, el martes de, de Sectores informando que el lunes los paquetes de mascarilla. Alberto ver porque sí, la, sí, la, no. la, la malicia de la barbita eh, llena de canas es ser, normal, que ser, decía es que normal, mayor de que nosotros China, es, es una, y lo sutil que Ay, lo dijo, tú ves. Es, una, es una de las sí. eh, lo más interesante fue lo sutil es, es, es una de las la, la, la la virtudes que tiene el profesor eh, de, de, de ese, ese aspecto siempre eh, eh, de, Jocoso, de lo ¿verdad? difícil sacar los ocos y, eh, y eso es importante, eh. sí entonces eh, como decía, por ahí que empezar. nosotros recibimos denuncia el mismo martes de que paquetes de mascarilla que costaban 200 pesos el lunes ya el martes estaban a mil. El a mil, peso. a mil pesos. Dios, es un abuso. De, de sectores no. incluso médicos que tienen que usar la mascarilla para sus oficios. Claro. La llama, llamamos el lunes y costaban 200 y ya el martes estaban a mil. Y lo que pudimos nosotros ver en el día de ayer es que no hay. Nosotros íbamos a los centros, llevábamos la lista, llevábamos con la gente. Ese ingrediente que acaba de decir no tenemos. se va generando una crisis en la colateral. Miguel, porque fíjate, ¿qué resultará cuando los médicos, enfermeras y todo, que deben darnos un servicio, nos van a costar más los servicios médicos? Claro, todo. Eh, ¿Es una cadena? Un, un odontólogo, alberto, por ejemplo. Un odontólogo, que tiene alberto cercanía. Alberto, nos pregunta a producción eh, que si una comisión de Santo Domingo puede darle seguimiento al establecimiento de San Francisco de Macorís una comisión, no, la Ajá. institución completa, el departamento correspondiente A veces vemos que vienen directamente de la capital, intervienen un, un, ah, sí, un establecimiento. Claro, inicio, hay sí. una denuncia. Sí, pero ¿eso es necesario. Claro, porque depende de, de la del tipo de denuncia que exista y es necesario porque decíamos. Esa función es realizada por un departamento muy particular, que es el Departamento de Inspección y Vigilancia. Yo no soy inspector. Ah. En San Francisco de Macri no tenemos inspectores, ni tampoco tenemos los conocimientos técnicos y científicos para hacer la está labor. In ¿Está incompleta entonces la oficina aquí? Bueno, yo creo que todas las instituciones están incompletas. De hecho, hay hay, oficina, hay, instituciones, que ni ha, hay wow. instituciones que ni aquí están en San muy Francisco. Buen. Mire, Alberto, no nos, <risa> escribe, <risa> <¿Qué fue>? nos <risa> escribe alguien y nos dice, Jorge ves, Luis... Sí. Mira, me dice Jorge Luis la pregunta, nos hace, lo malo de Proconsumidor es que no dice cuáles empresas cometen irregularidades para que el ciudadano no las visite. Bueno, eso. Dice Manuel Hernández de Mirabal, esas denuncias, eso de denuncias son más sin atender que atendidas. Hasta la policía, nadie quiere ir. Van a veces porque pierden documentos en el robo. O sea, entiende que las instituciones no. Dice Domingo López desde New Jersey. Dice, buen día. Démele un saludo caluroso a mi amigo y hermano ah, Alberto. Sí. Dígale López, que de soy de Dominguito. La Guasoma. Está en New Jersey. Ah, Dominguito. dominguito sí, Dominguito, sí. Y dice también eh, Reinaldo Ortiz, mire, aquí no hay un solo supermercado, tiendas, farmacias y demás negocios que tengan un precio unitario. En ninguno de sus productos siempre hay una variación sí. en el precio. Es decir, que hay mucho trabajo Exacto. para consumir. Antes de que se vaya, escúchame, Israel, eh, 30 segundos. ¿Tenemos ¿Qué pasa preguntita? ahí? ¿Qué pasa ahí? Por ejemplo, yo compro Pampers, eh, de la marca Pampers, y hay un, un supermercado en San Francisco que no, el, me lo pañales vende. Pañales desechables. Ajá, Exacto. sí. Eh, sí, pañales desechables de la marca Pampers. Eh, ¿Y ¿qué, qué resulta? Hay un establecimiento comercial en San Francisco que te lo vende a 390 pesos la misma El mismo Pamper, pero ¿qué resulta? Cuando tú vas a otro supermercado, está en 470 y en 500 pesos. O sea, Él se refería a la regulación de precios. Ya nos que referíamos no tiene a eso. La la ley, ya le Por eso es lo que, eso. que tratamos de orientar en cuanto a los precios de los productos, pero está, de, pero está dentro del derecho del consumidor. Claro que bueno, sí, pero es en, en, que tú no me, no, no me vendas algo sobre precio. Bueno, es que no se puede determinar que sobre precio. Sí, mm. sí, se Lo que podríamos ver si hay un elemento especulativo aquí. entonces eso so, más allá Podría ser que el que te lo venda más barato sea un comprador a gran escala. Por, por eso. Mejor por Tengo ah, bueno, que preguntarle. a mi amigo de supermercado? Claro. Y el otro X. es un detallista Es un detallista Exacto. que tiene que vender un poquito no más. no lo mismo ah, bueno. tuviera una plaza súper fina bueno Que, que tenga aire, que tenga un servicio un O, se, o se traslada de más lejos Atención Joan, sí, vamos a traer muchos, un comerciante realmente. La próxima semana Alberto, para hablar de Alberto, mire, mire esto que <risa> siempre <risa> la <risa> gente Hace, pregunta, mira, verdad. dice Me gustaría que le pregunten a ProConsumidor Alberto, sí, sí. si ellos han comprado Papita Ley, eso es un verdadero <risa> <risa> Atraco lo que están haciendo Ahí ProConsumidor no llega Tú Compra dos o tres papitas pista lleno de aire. La verdad, la verdad. mira Menos de la mitad de la fundita. Sí, llena de aire. A, to, a, a todas partes. Y tú haces así, le haces así, mira. No mando, por hemos tú hemos llegado así. a todas partes. Recuerdo en una ocasión que reclamaron por, 16 un, por, un, ver, por una lata de leche que tenía como... le faltaba como un cuarto. Entonces lo importante en este caso es ver qué dice. Por eso hablamos de la información en la etiqueta o en cualquier lugar. ¿Qué dice esa información que es la cantidad, el peso, lo gra el gramo que debe tener ese empaque. Ah, y pero no si lo dice correctamente, está bien que no traiga nada. Bueno, de de de de ¿Qué de vaina? De eso es lo que no, dice. No, no, yo no he dicho en ningún momento eso. Tú estás malinterpretando. <risa> porque porque, es como la porque lente, si, no ven, si no vende nada, pero. O sea, si no trae nada, entonces hay un engaño. Pero si te dice, por ejemplo, uh -huh. que eso, que, que el contenido. Entonces, 50, gramos, exacto, tú, 50 gramos de papita. Tú lo que tienes que verificar es que tenga eso, pues lo Esos que gramos decir que si, no, si no mira. lo tienes, entonces, entonces Obviamente que, es que hay un daño El tema de las fechas de vencimiento sí. La gente tiene no tiene costumbre aquí sí. de mirar los productos Aportar ahí a, ahí a es mí bueno, me pasaba con chico. la leche Que yo decía, pero esta, esta lata está vacía y Hasta que me explicaron, mira, es que no es, la, es que no es la cantidad de la lata Es el peso que tiene, exacto. por ejemplo La cantidad de la leche que está ahí Eso por sí, peso sí, sí, Pero que no Y la tarra, una cosa vacía, Eso va junto con la tarra Sí, sí. Tendremos que invitar Alberto. La tara a es Alberto. el envase. Sí. El peso que tiene el envase más el contenido. Más el contenido. Sí. Eh, hay algo ahí. Tendremos sí. que volver a invitar a Alberto para sí, continuar con estos bueno. temas. Gracias por venir. Para nosotros, ¿verdad? Y denuncien denuncie donde que... ustedes sí. le están pidiendo más caro. Elementos para el tema Ajá. este de contrarrestar el coronavirus Ok, Exacto. vamos a aprovechar eso que tú dices Para que tú des en la dirección y el teléfono Donde se puede llamar a propósito Y que la gente se empodere al. Aquí, aquí estamos en la calle Colón 72 Frente a la Cruz Roja, en Plaza Universo este es la plaza de Roberto Peña Gramonte. Sí. El teléfono Saludé es para mi hermano 809-588-2063 Tenemos una aplicación para los celulares Procoa, Procoa Proco, a. Proco a PP Muy ah, pues, bien Proco-APP. Pro usted okay. puede desde, desde ahí bajarle su celular Porque y hacer cualquier denuncia bien. o reclamación. Pro para Cuba. denunciar y reclamar desde sí. cualquier lugar. Exacto. Y además estamos en todas las redes sociales también. Usted sí. puede entrar a, a proconsumidor.gov.do y desde ahí hacer Cuidado. cualquier tipo de denuncia, queja Cuidado. o reclamación. Así que le agradecemos sí. a ustedes por la invitación y estamos nosotros abiertos para Mucho, cuando... Muchas gracias, gracias, gracias. gracias por venir. Señores, nosotros vamos a una pausa. Cuando regresemos hay más contenido del programa de mañana. No se vaya.